cuando trabajamos con el motor interno cycles también eh, vamos a poder trabajar con nodos en la iluminación en este caso también eh, vamos a revisar cómo está configurada esta escena yo había creado una luz he estado trabajando en esta escena con una luz si vengo acá en este caso yo había trabajado con iluminación del sol y si le doy usar nodos aquí en este panel van a aparecer los nodos de esta iluminación fíjense por defecto aquí tengo un nodo de emisión que es lo que está configurado aquí mismo también con el atajo de teclado mayúsculas a shift a hago aparecer esto y por ejemplo yo puedo elegir aquí en eh, convertir en agregar convertir voy a elegir cuerpo negro este cuerpo negro eh, me va a permitir cambiar la temperatura del color de la luz con la que estoy iluminando. Recuerdan que cuando hemos visto gestión de color hemos hablado de temperatura del color. Aquí hay una temperatura de color muy baja, 1500 Kelvin, y por eso la luz que me está dando es totalmente rojiza. Si yo aumento, por ejemplo, a 5000 grados Kelvin... ¿Sí? voy a tener una iluminación como de la luz del sol y si aumento a mucho más, por ejemplo a 10.000 voy a tener una iluminación muy potente ¿sí? fíjense mucho más blanca ¿sí? todo se ve más blanco bien, entonces así como agregué este nodo se puede seguir trabajando con mucha sofisticación, agregar muchos más nodos, incluso nodos que de modo similar a como preparamos este material con un mapa de bits, van a permitir agregar como mapas imágenes HDR, que van a eh, permitir regular con mucha precisión y con mucha intuición también eh, los brillos y los reflejos. Todo eso lo dejamos para quien quiera profundizarlo. Al igual que se, tra se puede trabajar con nodos para la, eh, cada una de las luces que yo coloque en la escena, también para el entorno se podría trabajar con nodos. Es decir, puedo usar nodos para eh, entender eh, cómo está funcionando este entorno. Y también lo mismo que vimos recién para el motor interno, Puedo trabajar con esta iluminación ambiente cambiando el color, con lo que también voy a estar aportando o restando iluminación del ambiente, esta iluminación pareja que no contribuye a las sombras, sino solo al sombreado de los materiales para darles profundidad, pero la sombra siempre me la va a estar dando eh, la luz que yo agregue, no la iluminación del entorno. Y también podría probar con una oclusión ambiental y eh, ver qué es lo que ocurre, si mejora o no la iluminación de mi escena.